aquí yo. Fíjate, pero viene otra vez que me sin cara me he movido. Da no, igual, no, ya me estás aceptando este hombre. Me he movido tú. fíjate para mi coño. Lupa. Oh, qué pena. ¿Has entrado? Capullo. Dale. Hola. Venga. ¡Hostia! ¡Uh! Oh, ¡Qué reflejo, loco! Venga, tú dale, venga, tú empieza ahí, ya, dale. ¿Entro? Sí, sí bien. A Hostia, esto me da que va a durar, eh. No, hasta luego. No, Otra. Da, <risa> Palado, dame, dame, dame bala, dame bala, dame bala. Espérate, toma. Eh, suéltame un, la alice, porfa. Eh. ¿tú? Y si ¿Tú? tenemos los C4, los tío. A ver, no tenemos. Esta vez, la alice? La alice. Mi ¿La alice? Yo no tengo alice. Ah, bueno, pues. Bueno. Ojo. Esto empieza pues, por el final. Venga, vale. Sí, sí, sí, sí. Y yo me quedo aquí. Devil Bane, Devil Bane. Oh! No, nah, eh. ¿Cómo te el locker antes? Mi Hostia, oh, sí, pues no, no tenemos tanto, eh. ¿Qué te lo he dicho. Estoy desfericiando Oh, había una medillada. No, no necesitas C4, seguramente. Bueno. Sube no eh. Sí, sí, no necesitas C4, 100%. Era un paraguas, fíjate tú. Qué gracioso. Otro paraguas. <ríe> qué gracioso, oye. Mira, he que y los en de soy. Para qué buscar si no lo regalan, Eh mira, esto es no. Uh, no hay raider. Uh, granada. Uh, detonato. Sí, de A, la gente. A ver si me lo hace C4 aquí. Aquí hay munición de 100, siquiera, ¿eh? Sí, no, si sí tengo ya. Mírala, la, loco. Encima es super barata, que. Creo que me valía. Sí, aquí, aquí, aquí hay un estilo. Juro. Te lo juro. Sí. Cuidado, ¿eh? Así Una pero Y y Alice, Eh... Rocket Launcher Fuera Júrame Creo que hay cojete. Ah no misiles, no, misiles Fuera eh, fuera, fuera, fuera La ves el vale. Falcon le, le metí ahí... M mételes a eso... a eso... De ahí. Mira, aquí hay una caja de 36 Hermano, no ha hecho una puta mierda Si sí, lo ha he hecho Tú, No le no no, una no había, puta no mierda ¿No habías dicho que había por aquí roque? Hay que buscar, a ver, Tía, que chica, petando, me equivocado, eran misiles Tú sigue petando, yo no voy petar, venga ¿Qué hacía falta para los C4? Espérate que estoy cogiendo ropa para... coger cosas que no le ponen Que le ponen las cosas Chiquillo Una au, tío se la lleva. Mira la apertura. ¿Eh? No, no me pica, sí. ¿eh? Ojo, hermano. No me voy ni qué cosa. Dos balas me quedan. Esta. Y tengo encontrado otro. ¿Qué puedo no hacer? Una Bloom for Conmigrid. La débil, hermano. La débil. No hay bala. Le pongo aquí una pared. Mira que utilizado un poco la calentada, ¿eh? Yo me he matado 5. 5. Alguien tiene eh. la de Active Chamber encontré por ahí, ¿o no? Sí, más. Ven, aquí, Vente aquí. Sí, perdón. Que lo coge Ahora la coge lo que quería Oye aquí para guapas de regalar eh no. Sí, la verdad lo que tendría que haber hecho Mira aquí hay una industria al gasca Llevarosla ¿Eh? ¿Perdona? Aquí hay una industria al gasca ¿Has dicho a lo segundo? <ríe> no No <ríe> aquí, hay... <ríe> aquí hay una industria al cógela. Oculta hora y media Ahora esto es Ah, tengo un sticky Granade. ¿Tiene sticky? Sí. Si sí. me das un. un, un... un... un rock explosion con wire. Necesitamos. Eso. Es con un rocket. explosion. Sí, sí. Con el rock explosion. Una, una bala más y, y te abro todo eso. Vale, un y un wire. O un wire lo puedo hacer. O un torcho. Si hablo de podemos hacerlo. Eh. Necesitamos, necesitamos hacer C4 Y la bala de 100... ¿Que puedo hacer un C4? Te lo estoy diciendo ¿Aló? C4... Lo C4 que... que el C4 necesita se, necesita puede, una, se puede... Se puede... Se ¿A serio? ¿Pasó un C4 que... necesito. Vale, dame dame metal... Scrap, El no metal... Metal... Toma, regalo a escalar... ¿Alguien tiene que de 100? Yo... Dame una vez a uno con todo el tesoro Tengo cero Te doy uno pero sin la bala. Que amas que tío Ven anda lupa, toma Toma, toma, toma Espera, estoy recargando el que me da pero Aquí, aquí, aquí No tío, esto se me cargó Coño, cabrón Y meta, y meta el scrap Yo creo que activa más Ya está, ya está, tranquilo, tranqui. Contra IVA. ¿Tienes para hacer C4? Déjame colocarlo a mí. ¿Sí? Toma. Hay una escala en el suelo, ¿sabes la quieres. Vale, atentos, eh. A ver cómo fufa esto. Vale. Fufa, Fufa. Sí, Fufa, pero falta uno más. Jura. ¿No me he roto nada? No. no. Vale, pues necesito. Dos raw explosives. Ehm. Una ¿Alguien tiene glue? No. No hay glue club en el suelo. Aquí hay glue. Dos raw explosive. Y no granada, obviamente, no necesito nada. Ah, toma, tengo un montón de granadas. Yo suelta nada. Espérate bien, por aquí. Te suelto aquí. La esquina. La cojo, te la puedo coger, te lo puedo coger. La esquina. Aquí, aquí, aquí, en la esquina está. Podemos regar el resto con. si sí, te conseguí Robexif. Mm, a ver. Y si alguien se puede llevar el industrial, la verdad es que se lo agradecería. Industrial que gascan. Claro A mí no me cabe, pero vamos, lo voy a intentar F***ing chagasca, han ocupado un cojón y medio eh. I know mm, ay. ¿Dónde está el industrial? Aquí, aquí no Esto 5 y esto 4 Vamos a regalarlo, tío. Matamor, eh. Bueno, y este vacío a... Al... A esto de los BIPs, Bien, ¿no? Este no son beeps, estos son vips. Los vips tendrán más, mucho más. Esto es un amigo de los beeps, que es diferente. Suelta que los eh. Lo que sí es que... como se confundió que sí, tío? Necesitamos ya... A ver, voy que... a farmear el Explosive. Yo... Quédate aquí, eh... Lo limpio. No, es verdad que no tengo cama, fuck. No hay nada donde guardar las cosas esto Hostia, ahora cómo entramos a la base. Ahora cómo entramos a la base. No es cómo entramos a la base. No podemos entrar a la base que tenemos. Pues no, no has dicho que te ibas a meter. Claro, tío, pero el personaje que he utilizado es el que tenía la mate Por eso te he dicho tener una cama y venir. Fuck. Eh, eh, camino de barro explosivos. Espérate Ehm... ¿Sabes lo que habría que hacer? Mira, coge, coge eh, armas de aquí y cargaroslas Y a, a, hacemos un loque. ¿Pero que no vamos a colocar aquí nada? ¿no? ¿No he hecho una gama fuera? ¿Qué? ¿Nadie ha hecho una cama afuera? Que necesito que alguien vaya por roxflossis ya Sí, sí, ya lo sé pues. Eh, voy a intentar... Eh, vale Y seguro que no se puede... Sí, sí Construir Que sí, que no se puede Vale, pues voy a hacer una cosa. Aquí en esta esquina. Bendito. Es la y. y sin... Asterio, déjate un personaje aquí dentro. Eh. Mira, voy a hacer una cosa. Eh, me ha salido de este personaje. Que alguien se deja un personaje aquí dentro, tío. ¿Te dejaste un personaje aquí dentro, Asteria? Sí, sí, sí. Ok. Me voy a pillar ya mismo, ¿Después de terminar esto? Qué mala gente, ¿por qué? Porque sí. Hostia, tú. Mira, aquí una Metal Wall. Válvula, TPA... Lupas, etc. ¡Hostia! ¿Hay Dragonfan? No, no. No, ¿por qué? Porque creo que tengo... ¿Dragonfanbox? Sí. Cógela. Mmm. Mejor no? volátil la todo aquí. Sí. No te voy a coger las cosas, no miedo aquí. Mira, aquí hay militar y fragmentación. a ver abajo no, podemos hacer con esto. Cuidate Me has reventado la. <risa> espérate, espérate, eh. No, déjate, déjate. Un segundo, que voy a coger aquí cosas y me voy a cambiar de personaje. Pero que no hay nada, que no podemos hacer nada. Una clímax ahora y aquí. Fíjate. Pero. Voy a coger todo lo que pueda. Podemos patar con granadas así a lo malo. Puedes intentarlo. No, no es lo mismo. No Hostia, mira, mira, Y... Peta, peta como mata, peta con mata, mare. No, no, me toco con. Tengo el peta, esto. con timber, peta con timbre, peta con timbre. Peta que le meto en la matamore. Contigo en la de cara? Tienes Aquí tengo la matamore, eh. Pero tienes wire. Eh, no. Eh, descrastea cosa y dame metalanda. anda. ¿Qué nena? Están tirando con el coquí? Hostia, otro mapel Y un grizzly Un no grizzly Un grizzly Toma, coge eso, que acabo de soltar ahí okay. dame, dame metal, por favor ¿Metal? ¿A ah, metal con eso de ahí? No, no, se lo digo ahora Dame metal Coño, coño, venga, sí, vamos. Toma metal. Vale. Oh, dos estilicules más. Necesito dos más de metal. ¿Dos más? Toma. que hace cuatro. Toma, qué buena. Y el de Ah, vale. No. Otro. Tengo más, oh, tengo más. Necesito que me dé metal. ¿Metal? Sí, toma. ¿Y yo reciclo la Cualquier cosa, en verdad. Aquí hay una cama. ya lleva. Fíjate, toma, cárgate esta. Pinmaker. Te acabo de soltar aquí. Lo no, que sea, pero <risas> me hizo de metal. Vale, ya tengo, toma. Yo le doy un poquito a todas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para qué, que ya está, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo. Sí, sí, pero sí, porque va. se, van a quedar, se van a quedar un poco ajitos. Pero de todos modos si sí queda 14 4 Venga, venga. venga dale. 3, 2, 1. ¡Vámonos! que nos vamos. Ojo, vaya. Granada. Vale. Venga, venga, venga. Otro matamor, eh.